Eh, mañana eh, va a haber una rueda de prensa en Santo Domingo, donde se consensuó el viernes pasado eh, anunciar un uh, aumento de precio a nivel nacional e uh, igualitar la, la tarifa con Caribe Tour, que la propia ley dice que de la, la competencia de leal, Caribe Tour cobra 270 eh, pesos a Santo Domingo y nosotros 210. Así lo manifestó el presidente de la Federación de Transporte Urbano en esta ciudad de San Francisco de Macorís, Cristino Rodríguez Pilla, al ser cuestionado sobre la situación del sector transporte y la convocatoria de mañana martes. Eh, nosotros no estamos anunciando paro eh, a nivel nacional, ni local, ni regional, sino que mañana se va a emplazar y ya el documento está elaborado y se le va a dar a conocer a ustedes eh, dándole un plazo al gobierno de 15 días para que resuelva la situación y de lo contrario, entonces se hará el aumento. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.